Llegue pronto. Bueno, sí, información eh, bien. bien, miren, sí, señores, sí, hay sí. un tema que ha venido rondando el, la, la actualidad nacional. Eh, la controversia ha sido en torno a la bandera nacional eh, sin el escudo. Controversia fue lo que creó el izamiento de la bandera nacional dominicana en entidades públicas sin el escudo dominicano. Usuarios de las redes han expresado. Eh, su descontento, el cual ascendió a funcionarios y personalidades del ámbito político. Reinaldo Párez Pérez, presidente del Senado de la República, Vinicio Castillo, fueron algunos de los que se pronunciaron al respecto y este último calificó el accionar como una grave ofensa. Sectores mostraron su descontento, mientras otros calificaron el acontecimiento como una distracción ante escenario político y económico del país. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver las imágenes de apoyo antes de las opiniones, por favor. Esas son las, las diferentes partes donde ha supuestamente eh, aparecido la bandera. En Boston, señores, en, en, en la, la sede del Centro Mundial del Comercio, aparece la bandera de nosotros sin escudo. Así Miren, mismo es. Yo no quisiera que opinar y que se viera que es una... Eh, posición de mi corriente no, no, ideológica. Pero hace tiempo nosotros hemos venido advirtiendo a la nación. Me digo nosotros, mi partido, la Fuerza Nacional Progresista y algunos sectores, Manuel Núñez, un intelectual, un historiador importante, advertía... Advertía... <risa> <risa> Que la posición de la República Dominicana frente a temas que ha debido de asumir con responsabilidad, sobre todo de dar muestra de que es un Estado, no importa, eh, porque si hay algo que nos une y nos libera de colores y de, y de ideología o de partidos, es cuando se trata de República Dominicana. Y eso yo pienso que es lo que debe existir en conciencia nacional. Nuestra identidad es esa. Para ser dominicano, para tú referirte al, a la identidad nacional, tú piensas en la bandera. Y la bandera contiene el escudo de armas, con la descripción que existe en él. Y no solamente es parte de un proceso de ir transformando la conciencia Ciudadana en torno a liberarlos o a darle menos importancia cada día más a nuestros símbolos patrios por eso Tú vives hablando muchísimas cosas y tú fumas cigarro que tiene la bandera dominicana sin el escudo. Yo estoy no, viendo no, aquí. No. No, no, no. Pero míralo ahí, Francis. No, no, no. Nueve sí, y muchísimos productos. Y, y muchísimos no, no, productos. Sí, mire, no. no muchísimos productos. Enfócalo, enfócalo. Enfócalo. No. Hay, hay muchísimos productos, Francis. Sin Francis. Escudo, sí, y es un hay una leche, leche ese, un que, que se distribuye, una leche muy famosa que se distribuye en la, en la República Dominicana que tiene, y lo voy a traer mañana. No, pero. Ya no. No lo identificaba. Solamente, para mí, lo que yo veo interesante es la característica logotipo. Que cada una de las marcas van tomando con el anillo. Y es realmente interesante, pero no había visto que, que no La reconoce. Galera, que es una, una marca dominicana... Es así que uno lo encuentra. Yo te voy a, yo te voy a y, recomendar y que esta lo, parte, el billete de mil pesos tiene una bandera sin el escudo. Si tú tienes alguno, yo lo recibo, no sí. hay ningún problema, porque yo sé que a ti te incomoda no, andar con, sí, con no, ese pero Eso no es una cuestión no, no, que vaya a lacerarla. Pero... Debe estar ahí por, ya un, por un mandato constitucional. No, pero, no pero, tiene no, que no, estar ahí. No es una cuestión de la dominicanidad. No, no, la dominicanidad yo no, entiendo que se lleva adentro y es lo que tú crees. Por ejemplo, hay aspectos... En la medida que te lo van de calificando, en la medida claro, que te van reduciendo, el ciudadano que se va formando uh -huh. va restando la importancia a esos detalles y en esos detalles donde se refiere a que la nacionalidad y la integridad de la, del territorio se conserve y concluyo, concluyo hay una corriente interna a pesar de que está muy clara la ley 122 sobre organizaciones sin fines de lucro y aquí se le ha permitido en un exceso de oportunidad de, del ejercicio del derecho a, a opinar a una serie de ONG que actúan, óyeme lo peligroso, que actúan bajo en un esquema de subsidio internacional de quienes promueven aquí en la República Dominicana este tipo de corriente. Tenemos una llamadita ahí, Frank. Este tipo Buenos de días. Corriente. Se, se fue. Cuando tú tienes ese esquema es el plan real, mira, de abandonar el pensamiento patrio Pero aquí y se... nuestros símbolos patrios. en el escenario se ha abandonado hace muchísimo yo, tiempo? ¿Dónde yo veo no. el peligro? ¿Dónde yo veo el peligro? Warner y Francis y Carolina. Que la, la, una bandera. Llamada ahí. Bueno, buenos días. Buenos días, Fulvio. Buenos días. Tengo días analizando el caso de la bandera nacional. Uh -huh. Sí. Tu luz. Los símbolos patrios para la ley y para las cosas registradas en el mundo son símbolos de autenticidad. Uh -huh. Sí. Entonces, sí, bien, bien. tenemos que ser más analíticos. Estoy viendo que hace días que la, esa sí es la bandera nacional. Esa es. Claro. Pero si le quitan el escudo, no es la bandera nacional. No es la bandera nacional. Entonces, Cierto. tenemos que ser más analísticos. Yo me llamo Antonio Reyes trullón Si ponen Antonio Grullón, ese no soy yo. Claro. Así Es así Si ponen es, así es. Antonio Reyes, ese no soy yo. Tony la estrella. Así es. Sí, tú te llamas Tony la estrella. cosas eh? que lo complementen, como la fecha de nacimiento, como vínculo con lo que es seguridad para saber si soy yo, y otros elementos básicos. Sí. de lo que es la identidad de una cosa cualquiera, llámese humana o no, llámese sentimental o no, llámese de cualquier tipo de cosa. Cuando un paño, aunque tenga los colores patrios, que tenga azul, rojo, esos son colores exclusivos de la bandera, uh -huh. usted puede tener un lienzo bordado, hecho a mano, a máquina o como sea. ...con los colores de cualquier país, de cualquier bandera... ...yo estudié, yo fui alumno de Amado... ...entonces mm. hay que ser más analístico... ...esa no es la bandera, esa que pintan por ahí sin el escudo... ...la bandera nacional es... ...la que tiene los cuadrantes definidos... ...en Exacto. la ley ...y la que dice que lleva su escudo de arma en el centro... Sobre todo, Exacto. es un parlante, no Tony. es la bandera... ...si le quitan la cruz, no es la bandera... Si le quitan el escudo, no es la bandera. Pero, pues, Tony, es... sobre todo que la Constitución dice cómo y dónde debe ir el escudo en la bandera Exacto. y qué debe tener que el, el registro, escudo. Que es registro, que es lo que la identidad de la bandera son todos sus componentes. Así es. Tony, no es, es. una parte, dígame. Eh, eh, justamente tú has estado en la diana, fíjate que él habla incluso de los cuadrantes eh, de, de la bandera pero ah, pudiéramos interpretar eh, pudiéramos interpretar que eso que aparece por ahí eh, por ejemplo en, en algunos diseños de, de marcas y ese, pudiera ajá pudiera padres. pudiera interpretarse eso como una simbología dominicana y no necesariamente es, la bandera pero oficialmente es que la pudiéramos. bandera debe llevar el equipo ajá, pero, que que pero es lo que eso. es lo que él está planteando muchísimas gracias Tony eso es simpatía hermano sí. Sí, eh, la ley 700 en este país, casi nadie la conoce. ¿Usted sabía eso? Es verdad. ¿Eh? Es eso verdad. Esta ley anda robando que nadie la lee, ni nadie dice nada, ni nadie sabe de qué se trata. La ley, la bandera y el la bandera... Y los símbolos party tienen una ley, señores. Así claro. claro. no es. Claro. Pero sobre incluso, todo que la constitución lo, lo prevé de la forma incluso, como debe ser. Incluso Y lo penaliza. La gente, la mayoría gracias, de la gente Tony. no sabe de qué se compone el escudo. Gracias a ustedes. Eh. Gracias, va, va, Tony. Tony. La gracias, gente a Tony. realmente Muchas no sabe gracias. de qué. hay de que estrella. ser sincero. A la mayoría de la gente, eh, o la mayoría de la gente no sabe de qué se compone el escudo. Ni tampoco le importa. Ahora que hay una chercha que no sé con qué intención no, no, lo sacaron. No sí, sí, sí, no sí. Si nosotros hacemos un sondeo, atención, producción, vamos a preguntarle a la gente, y mira que el tema está caliente. Sí. Si le preguntamos a la gente, yo te puedo asegurar a ti que más de la mitad de la población, de, de, de, de las personas que le entrevistemos, no saben completamente de qué está, se compone. ¿Dónde está el peligro? Que no saben de qué se compone. Entonces... ¿Dónde está el peligro, Yerjan? Pero hoy, entonces... Estoy, estamos tratando... La bandera, como si fuera una cualquier cosa, cualquier cualquierizándola. Pero que, eh, lo que decía algo Tony, tan, él, él lo explicaba, tan, esa no es la bandera, es una simbología. Algo tan pues, íntegro. Con la bandera, tampoco se practican claro. eh, eh, estrategias publicitarias, algo, ni se da identidad a una institución sin el escudo. Es que la bandera y todas las instituciones públicas a sí. las 8 de la mañana, pisarán la bandera sí. y la guardarán a las cinco. Pero es la bandera. Entonces, mire, sí, pero la bandera. Cada cosa que hay ahí en esa bandera, el sustituirla, el quitarla, es una profanación. Una profanación a la esencia misma de la patria. Una profanación a cada símbolo. Lo que tiene más simbología está registrado en el escudo, el escudo de armas. Ahí están los colores, ¿por qué está el color rojo? Sí. ¿Por qué está el color azul? ¿Por qué están los ramos de olivo? ¿Por qué está una cruz? ¿Qué hace una cruz? La ahí? cruz, la creencia cristiana. Pero yo no, pero, sí, pero yo no, por ejemplo en el caso mío, que yo no creo en bueno, la cruz en eso. Yo no creo en eso y me excusa funda la gente que, que cree momento, en eso. Yo no, momento, en, momento, yo no creo en eso de las cruz. O sea, yo no yo no soy Al momento de eh, Porque eso no, está ahí no, si al eso momento riñe de fundar, con mi creencia? Al momento de no, fundar que yo No que la cruz. Es que tú naciste en este estado, ya existía. Pero el, es que es a que, mí me importa un carajo que... lo que tú pienses. Cuando tú tienes la ley. No, no me refiero a ti. No te refieres a, gran... no ah, refiere bueno, a ti, no te a ti. ciudadano. Se refiere oye, en términos, no, en términos ah, generales. términos bueno. generales, espérate. Yo lo interpreté ah, bueno. de una vez, no. Está predispuesto porque. una vez No, porque yo porque este muchacho, no. me asusté. Mira, oye, escúchame. Es que cuando se fundó es la patria Cuando se fundó. Pero eso fue en 1844. Bueno. ¿Cuánto años tú tienes? La sociedad de 35 años. 35, Ahora bien, cuando tú tienes esos 35 años. En el esquema social que tú naces, se presume, aunque sea una utopía de Rosó, que Amado lo da mucho, es, aunque sea una utopía, es el contrato social con que el ciudadano dominicano nace, y en cualquier territorio que nazca, sí. venir ahora a querer y eh, determinar que mi condición, pero tú eres una minoría, tú eres uno, que el Estado quiero... se ha fundado, y en eso... Nadie ha, ha discutido sí, pero la esencia del Estado. Con relación a eso, en 1844, para que encarnado. entendamos, por ejemplo, eh, eh, el, el cambio eh, en, en los tiempos y de la sociedad. En 1844 aquí existía la pena de muerte, hoy no existe. Porque es que, señores, la, la, la, propia, que la, la, la propia sociedad va avanzando. Sí, los patrios, eso es parte del de, es es de oscurantismo. No, eso es, eso otra es parte del oscurantismo. No, no, no estoy de porque acuerdo. Porque le impone con ese a plan. la gente, dentro de un símbolo Totalmente. que esté todo. El mundo. vamos a estar cambiando todos los días. Y vamos Quiero a referir a algo al tema. A la, sí. la propia la constitución. Que, que debemos, Miren esto. Oye, eh. lo que debemos. El tema tiene dos dimensiones: una dimensión filosófica, sí, social y una dimensión jurídica. La dimensión jurídica está basada en el derecho de que No, pongan La constitución. Puntico, la bandera gay en un lado. No, no, no, no. No, no, no. Lo que yo es que. Vamos a la Constitución todo. dice cómo debe ser sí. la bandera. Muy buena. También. Y lo otro es que del punto de vista de los derechos constitucionales, este es un, este es un estado laico y el escudo no debiera pero no, sí. llevar los pero símbolos. Que... Pero la Constitución dice que lo lleve. Sí, pero que hay Por ejemplo, aquí hay, que aquí hay gente que eh, son musulmanes. Se ha establecido. Pero eso no importa. Se ha establecido que la Constitución es una estructura. Que define el tipo del Estado Todo lo que se pueda hacer Que no riñe contra esa misma Constitución Es válido Ahora bien sí, pero eso cuando, cuando, el estado, sí. cuando el Estado Hay una discusión no, Hay un enfrentamiento sí, sí. entre dos no, no, derechos es que no, A, a lo que propósito no, a no, Porque el derecho, para que el, derecho, a el derecho El derecho El derecho a usted Elegir la religión que usted quiera es un derecho de persona, no un derecho Constitucional Sí, señor, sí. El Estado sí. es laico, el sí. Estado no te puede sí. imponer y, y, Ningún símbolo y, y que como es fundamental. Religión, que el, estás equivocado Pero el como tema del, aquí está no, Totalmente sí. No, El Estado no. es laico pero que el Estado no se sabe, Hay libertad no de culto, de culto establecido no. en la Constitución Es que ustedes se han desviado del tema Aquí el tema a tratar no es si tiene la cruz Si tiene una espada, si tiene una bandera Estamos hablando de que hay un or, Un ordenamiento constitucional Que te dice y que obliga Sí, pero en que no si, tiene bandez, y si tiene las eh, no estamos hablando eh, de si tiene bandera si tiene la Biblia, si tiene... Una Precisamente la, no, la versatilidad de no no la bandera que no te onubile, no, tu condición de no, no, no. De, de pero que no, debemos de desviar no, el tema jamás. lo importante acá es sí, gracias <risa> amado. sí porque o ah, sea los lo sí. Fulvio me cede eh, medio vale, minuto sí, de sí, su el tema no, hay no hay un canal no, no está okay, colgado. No mira ah, en ese sentido dice, eh, no es. bueno pues ya Fulvio vamos eh, si quieres hacer alguna referencia al tema para entonces dar mi punto eh, ya que no, no, esto... no sí, aprovechen, aprovechen. mira o sea no nos podemos desviar del tema o sea no se trata y si podemos poner la bandera o el escudo ahí no se trata de si tiene la biblia si tiene la espada no se trata de si de esos son los colores que a ti te gustaría porque es rosado es más bonito, porque se supone que debiera de ser de rojo completo por toda la sangre derramada. No, se trata de que hay una orden, de que hay una ley que protege los símbolos patrios, de que nuestra bandera tiene especificaciones muy claras y sobre todo en las instituciones gubernamentales. ¿Cómo es posible que usted vea una Junta Central Electoral? Con, su, con nuestra bandera sin el escudo. No me, no me hable de que la Biblia, de que el espada, no es que debe de ir como lo establece la ley. Con el tema del dinero, de que eso se ha estado, Amado se ríe, se ha estado relajando, y de hecho he visto videos en las redes, de que dice, no, pues dame todas las papeletas de mil, de mil tú recibo, me de mil. O sea, bajo qué condiciones, eh, ya sea del mismo proceso de la creación del billete, eh, no es posible que esté el símbolo, eh, el escudo. O sea, son cosas que hay que evaluar, pero debe de tenerlo. Tenemos una llamada. Tenemos una cárcel. llamada. Buenos yo, días. Me prestan un peso. Buenos, Buenos días. días. Dos horas llamando ese ese teléfono. Eh, oye, Irka, Irka. Oye, ¿qué te voy a decir? Pérdeme un peso. Eh, ya yo estaba diciendo ahí. Peso. Voy mañana a personal si no me dejan hablar ahora. Sí, sí, ven oye, para acá, Irka. siéntate aquí. Oye, oye, me lo que te voy a decir. Esto va para allá, eh, El problema no es de qué religión sean las personas que han llegado al país. El problema es la religión fundamental del dominicano. Nosotros somos... no hay, ninguna, no, no hay ninguna, No hay ninguna isla. No se no puede hay establecer ninguna, está en un país laico. Cuando nuestra patria se concibió. No importa, concibió. pero es un país laico. Pero eso fue en 1844. Pero déjame hablar. Sí, sí, dale. Dejame hablarte. En la base cristiana, <risa> oh, no eh, por voluntad de un hombre, debemos de borrar eso de nuestra historia. Nosotros debemos llevar nuestra bandera con su Hugo, eso es así es, por la es ley. Constitucional y te voy a decir los musulmanes, oye lo te voy a decir no son dominicanos. Aquí si hay un musulmán se enganchó después. Sí porque pero los musulmanes no, no deben de ser. Okay. De, si de, aquí, de aquí porque de nosotros, de nosotros de no conocemos de esa religión entonces. No yo me crié en otra generación y, y te que voy, está voy está a está decir, Tierran, de ¿tú sabes quiénes son los que no conocen, los que traen la eh, lo, eh, que si ni siquiera escudo, lo que han estudiado más básicamente del 20 para, de 20 años para acá, porque cuando yo estudié, teníamos que recitarlo era, no aprendemos, recitarlo en el curso, toda la, la historia Morales, patria, sí, bica, y este gobierno está en sí. que lo ha sacado claro, claro, claro, claro. de la escuela. La historia no, no, no, no, no. Pero aquí te le escudo solo en este peso Se establece así al, que, que está debe de, eso no es que Háganle si un, un closo a la, a la cúpula del palacio de, de, de la presidencia vida, la, de no, ese sí. Gra Gracias Irka, pero una pregunta un Aquí peso, un en día, este en estos cinco pesos Yo veo que te le escudo solo Se puede así, ¿sabes? No tiene, no tiene que dar como como al unísono, como, como diríamos, ¿sabes? en conjunto, la bandera la y el escudo. Aquí aparece solo... Establece que somos, es decir, que la constitución lo Vamos que establece la libertad de culto reconoce si aparece el escudo porque solo resulta que baile, cuando está bien eso no tiene que ir en medio de la bandera que la bandera es que se establece que la bandera debe de ir con el escudo ya, ya. pero y el no escudo es un ¿por símbolo puede estar solo no no no, no pero, pero eso no es eso no es no no pero es, digo eso. yo eh, para no, no, no, pero es así El escudo puede andar solo la bandera ah, no la bandera no, bandera no. no. en la constitución el escudo es macho y la bandera es hembra, de ahí ah, viene el bañera. <risa> Quiero decir, que eso que puede andar ya, ya. Es, que es una cosa que puede andarse Ah, pero es tema de Fulvio. Antes sí. de la formación de la República, éramos confesional. Sí. La confesional era la católica. Y se pasa a un estado de libertad de culto. Laico. Sí. No, pero no es laico. laico. No, laico. No, libertad no, laico. de culto. No, no, laico. Libertad de culto. Eso es laico. Entonces. Cuando reconoce la libertad de, de culto es que no es confesional, sino que no, permite o no riñe con que cualquier ciudadano es decida oprima. profesar la religión que quiera partiendo de la condición de ciudadano y su de, y su libre desarrollo. Eso es ofensa. Sí, pero mira, lo, mira creer. que es lo que te digo, mira. No, no. Vamos a ir a es Julio. Sí. Vamos a escuchar a Julio. bastante tiempo. Mañana concluye. tú puedes tratar La libertad de, tratar de de, de conciencia y de culto, yo digo no lo siguiente, ser... yo digo lo siguiente en, el, en la parte humana. Quien no se ama a sí mismo no tiene capacidad para amar a otro. Eso es verdad. Mm, okay. Y quien no sabe y no se identifica con los símbolos patrios no ama a su padre. no porque no es que nadie no es que la gente no se identifica la gente bueno, levanta la bandera y si se tú tratas eso como una cosa cualquiera no no eso. entonces tú no amas tu padre. pero por ejemplo es como es como cuando tú como no los americanos puedes. que se amarran la bandera en la en la cabeza y aquí eso es una ofensa pero para ellos es un orgullo utilizarla incluso en la ropa... y ellos y eso eso es lo que ellos promueven como y una simbología más, porque esa no es la bandera el hecho de que tú cojas un suéter que tenga la bandera, un, por ejemplo. Un artista americano. que salió a escena vestido con la bandera y lo, y lo acabaron. Pero, pero aquí, poesía aquí. Poesía aquí, aquí, porque aquí es todo, todo esto. Es como, pero como, pero como, mientras como más mientras el... más tú irrespete. A los símbolos de tu patria. Es que son diferentes sociedades. Más tú vas a respetar a tu misma patria. Pero aquí entierran muchísimos delincuentes con la bandera y la llenan de cerveza. ¿Y, bueno. dónde está, ¿Y dónde está la queja de la sociedad? Bueno, ¿Por, qué la, la sociedad no de ¿Por qué la sociedad no va a irse Porque la sociedad no va a irse poder. Y utiliza la bandera para muchísimos relajos. ¿Por aquí? qué? Porque desde temprano debe de educarse la identidad. Para que ese individuo que se está formando se sienta orgulloso de su espacio geográfico que ocupa en el mundo. Y hoy en día, por las mismas condiciones políticas, por las mismas condiciones de los sistemas que hemos tenido, el 70% de los jóvenes se quiere ir de este país que no confían ni creen en ella. Ah, el AMER... Pero los primeros que Tú no creen por... son los políticos pero ladrones y no los empresarios no es la bandera ladrones. Eso, que pasa, sí. sino eso pasa por la desazón que, que sí. pues, se produce, el manejo inadecuado del Estado por los políticos que hemos tenido. Una y además cosa, lo que, que nos venden de no nueva, York, a la otra. nueva York, se consigue si rápido. no se identifican <risas> con su patria, si aquí no cuarto pueden conseguir rápido. lo que... Deben de conseguir para desarrollarse como individuo, hay que buscarlo en otro lugar, Mira, hay en otra latitud. Que... Ah. Pero el caso de tú irrespetar respetar un símbolo que ha costado tanto sacrificio, que ha costado tanto trabajo, tanto talento y lo que está plasmado ahí, ahí están las creencias, ahí están... Eh, eh, eh, las actitudes de esos primeros patricios. Entonces, nosotros pisotearla así simplemente indica no conocen tu origen. Y el que no conoce su origen, pues simplemente... No es nada, o sea, si tú no sabes... Así es, mira, hay un aspecto que ayer Jan citaba en relación a, a, hacia la comparativa de la nación norteamericana, de que usan la bandera acá, de que la usan en Brasil, en las damas, hemos visto trajes de baño con la bandera norteamericana. Y sí, otras prendas íntimas también. <risa> sí, sí, sí. Hay sí, que... Sí. Trajes de baño son... Prendas. No, no, tú, tú hablaste de Brasil. Y en otras prendas. Íntimas. Bueno, no me voy para allá. El no, asunto no. es que... Sí, el asunto <risa> es que son diferentes sociedades. No, sí, ya, pues, son diferentes sociedades. Eh, no podemos comparar eh, a la sociedad eh, dominicana con la sociedad americana. Cada, cada cultura tiene sus normas, tiene sí. su manera de ser. No podemos comparar la sociedad dominicana claro. con la... ¿Cómo? Europea, sí, con sí, la de medio pero Oriente, que, pero, pero queremos emular la democracia americana. Como yo, como yo y el desarrollo no lo Emular, tenemos que emular. Como no, yo, no, no, no yo veo una profanación a la bandera, a la soberanía nacional, uh -huh. con los préstamos irresponsables que continuamente Exacto, se están sí. haciendo. Cuando se abusa. Ejemplo, del el pueblo. Y el, el, president, voto de el presidente dijiste, que nosotros de tenemos. Es la democracia. El presidente <risa> que nosotros <risa> tenemos en siete años. Ha tomado prestado 19 mil millones de dólares y va a terminar sus ocho años cercano a 23 mil millones de dólares. Eso sí es una profanación a la soberanía nacional. Entonces, yo quiero preguntar. ¿Por qué? Porque se está empeñando todo y se ha vendido todo. Nos estamos quedando sin patrimonio y estamos vendiendo la presente y las futuras generaciones con esos préstamos irresponsable a fondo buitres Fulvio pero que para eso nosotros tenemos a los legisladores de cada partido que están en el Congreso Nacional para que fiscalicen esa inversión que hace el Estado excelente, para eso se aprueban los presupuestos excelente, excelente y quien aprueba los préstamos son los legisladores donde excelente ustedes, ingrediente. Por ejemplo, donde tenemos un grupo ahí. yo A lo escuchado. de nosotros ni siquiera nos quieren Raful, dar la palabra. A Farideh Raful es la única que yo he no, escuchado. A nosotros eh, ni siquiera nos quieren dar la palabra. Farideh Raful pidió sí. en 21 ocasiones, en representación de todos los demás diputados de nosotros, que se hiciera una interpelación y no se hizo para los créditos de Odebrecht, para los préstamos, y no se hicieron. Y lo hacen aplastantemente. Y últimamente, con todo este embrollo que se ha dado, ahí hay 300 millones de dólares que llevado a, a los pesos de ahora son 16 mil millones de pesos para fondo de desastre. Y gracias a Dios que no pasó nada. ¿Y dónde están? No sabemos. Y los 400 millones de dólares que toman ahora al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID 400 millones de dólares para ser eficiente las edes para evitar pérdida desde que yo tengo uso de razón están en eso uh -huh. con las edes y ya vamos Pero dijo que lo iba a y ya vamos en cerca de 20 mil millones de dólares con ese mismo cuento y es mentira no lo están usando para las edes no. lo están usando en otras cosas porque aquí hay problemas fiscales hay, si hay corrupción aquí hay corrupción y no quieren ponerlo como debe de ir. Atención, Banco Interamericano de Desarrollo. Los están engañando D, en República de, en fin, Dominicana. Yo pensaba que están la... poniendo papeles que no son. Y los funcionarios que están enviando aquí se están prestando a eso. Porque ellos no son ciegos, ni sordos, ni mudos. Fulvio, yo pensaba que la D del Banco Interamericano era desastre, no desarrollo. Y sí, no, y también, no porque ellos son, ellos son <risa> parte de eso. 400 como el, son millones como el de dólares a la tasa de hoy son casi 22 mil millones de pesos. Y bajo esas condiciones nos han vendido a nosotros, con, adentro de los ranchos de nosotros. Porque somos los que tenemos que pagar la consecuencia y pagar todos los intereses necesarios. No son los políticos que se hacen millonarios en la corrupción y se espantan. Aquí no es China que le mandan la, la, la factura de la bala a la casa para que lo paguen. Aquí están nadando. Y eso que están discutiendo hoy y eso que se están peleando hoy es por impunidad. Claro, es por impunidad claro. que lo están haciendo. Es temor a las consecuencias de la corrupción que están llevando dentro. Eso es lo que está pasando. ¿Pero con quiénes? una justicia arrodillada. ¿Cómo que quién? Con ¿Quiénes? un Pero, sistema arrodillado. ¿pero todo son? el poder ejecutivo. ¿Quiénes son los que se están peleando? Bueno, Leonel, Danilo, todo, o sea, pero, la cúpula. El que tú ves ahí en la cúpula y ese eh. presidente que no quiere salir y que dice que él va a ganar y el que, y que quiere él quiere volver. Que él gana y que él gana y que él gana. Que, que debo de todo decirte, eso Julio, en ese sentido y en relación y a lo que, que viviendo, hablaba hace un momento de esta coalición o de esta unificación de todos los partidos y del PRM buscando también hablar o llegar a acuerdos con Leonel Fernández. Sabemos que él es parte también de muchas diaduras. Nosotros, claro. Nosotros que, no negociamos. El eh, eh, eh, el ataque a la corrupción. Nosotros no bueno, negociamos ese, eso el, el uno asunto de los la impunidad. Pero eso no va. Pero están por aliado. Con... Tiene que ir una justicia <ríe> independiente. Entonces, ¿Hasta cuándo pero... este pueblo va a estar aguantando son una que se mueran cambio? niños en... en los hospitales? Un... ¿Hasta cuándo va a estar aguantando este pueblo? Falta de medicina en los hospitales. Imagínese... Y hospitales todos llenos de agua, terminando lo de hacer ayer. Y tanta corrupción en las mismas construcciones. Eh. Imagínate a un Félix Bautista que se iría, se supone, con Lionel eh, dentro de, esas, de esos se acuerdos. Se ha quedado, se ha quedado el que el caballo pero de Troya? Se ha quedado que el Entonces, Bautista. ¿cómo actuaría el PRM en acuerdos ya hechos con Lionel Fernández? Cada quien Feli, es responsable de lo que Bautista hace. Ahí. Cada quien es responsable de lo que hace. Eso es lo que lo nosotros que esperamos. Hace. Cada eso, quien es responsable de lo, lo que, que refería hace. Ahorita, que no Régimen sabemos. de consecuencia, Estado de Derecho. Cada quien es responsable Así de lo que hace, tiene que... que haber estabilidad en la justicia e independencia de los poderes. entonces, ¿cuál Tiene es? que existir. No podemos seguir igual. El procurador que será puesto cambio? por el PRM. No podemos o, o continuar o, o sea, igual. Eh, no podemos. Una de las propuestas, y te pregunto Fulvio, una de las propuestas del PRM en, en, en el aspecto... Ojalá el procurador sea Guillermo Moreno. Pero ustedes, pero ustedes no lo van a poner. Ah, ¿quién te te dice no a lo que no? Va, pero pero no en ese van a poner sentido. ¿E yo sé que Guillermo Moreno no, dice, se valia, oh, no, se liar, no se va a liar. No, ¿No ¿Pero se el va, el liar? va a liar. No se va a liar. va a liar. No el va a liar. Aunque no se alíe, se puede poner. Porque puede ser un hombre diáfano de la sociedad que represente independiente. <risa> ojalá se así ojalá Porque sea es así. que no podemos continuar, señores. Este país hay que rescatarlo. Tiene que venir un cambio verdadero. Y si bueno. lo hace y lo hace mal, quitarlo y poner otro. Pero eso debe ser en base a propuestas claro. nuevas, con, con y figuras la nuevas. la propuesta No con lo mismo. Y la propuesta la tenemos y la hemos si presentado. vamos a cambiar, tenemos que cambiar. Bro. Mira, en ese sentido, creo que la, la mejor manera de honrar a nuestros Héroes de la patria, nuestros símbolos patrios, a todo lo que representa la dominicanidad, a todo lo que nos representa como país. Es nosotros tener la conciencia, y siempre hablo de estos temas, porque es cuando tú tienes ciudadanos, cuando tú tienes dominicanos edificados en torno a lo que debe de suceder desde las cúpulas del poder, desde lo que deben de hacer los gobernantes, que por eso es que me refiero. Y cuando hablamos del voto, ahí es que el ciudadano tiene el derecho de decir, no, mi, mi palabra, mi, o sea, mi accionar cuenta cuando elijo, al que yo quiera, elijo a un bandido O elijo a alguien que posiblemente tenga algún tipo de propuesta Que en el camino determinaremos si fue cierto lo que Exacto. decía Pero en ese sentido es que nosotros honramos Cuando usted hace así, que toma los 200 pesos O que por un amigo que le dijo Vota por, eh, por Juancito, porque él te lo está diciendo Ahí mismo tú estás matando Todo lo que nosotros aspiramos como país Porque lo estás haciendo de manera desmesurada Sin importarte lo que va a acontecer y es a través del voto, de un voto consciente, de tú decidir quién es que te va a representar, no solo porque sí, porque voy a votar, o mucho peor, no yendo a hacerlo. Es que los pueblos tienen los presidentes y los gobiernos que se merecen. Y eso hay que entenderlo. Pulido si lo que tío. tenemos es un grupo de corruptos, pues eso es lo que no merecen lamentablemente. Así, así que se porque profana lo la hemos, bandera. Porque lo, porque lo hemos elegido así. Así que se profana la bandera, así que se profanan los símbolos patrios eligiendo a corruptos y manteniendo a corruptos en el poder. Es. es el tiempo de cambiar. Señores, vámonos Excelente, a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido desde mañana. Buenos días. Tenemos aquí la gente de la fuerza del pueblo.